ropa cochina estamos listos para empezar nuestro día Que al final el hombre toque algo Gracias. Oh, está bacán. ¿Se ve bien? Se filete. Se ve buen radio. Va a estar exquisito. Oh, qué rico. ¿Qué Toño se pasó la wea como funciona. Para partir lo tiran lo, lo tiren por abajito, mira, te lo muestro Con velocidad pero por abajito, por acá Es eh, eh, así de simple empezar Hay que oh. acá, chau, cuando vais doblando No vais así sí, pues, Vais, como de vais con la cabeza derecha y la bici va para el lado Exacto. Si la cabeza está derecha, la bicicleta se va a poner debajo tuyo sola Sacar un poquito la bici para arriba mirando dónde hay a caer okay. Si no miráis para dónde vais, vais a salir choco para cualquier lado Oh. Bueno, toque, bueno, salió alto, loco. No, chan, Buena. Uh, Vamos, chiquillos. Antonio. <risa> <risa> <risa> <risa> Buena toque, weón. ¡Ah, se ¿Te gustó? Está perfecto. Está perfecto, weón. ¿eh? <risa> tuvimos, tuvimos mucha suerte. ¡Hola, oh, weón! No tenés que ir muy rápido y ahí. No, te deja colgado ahí arriba. ¿Te fijaste como yo trepé para arriba? Sí. ¡Plop! Caí más duro. ¡Gracias! ¡Guau! ¡Guau! ¡Guau! Man. Entonces, sí. Buena, se me acabó la batería. Tío. ¡Matu Matu, beso! Bien, ¡Bien! No tengo ni un token atrás y estoy dando unos fondos más o menos, pero no se siente tan pesado como suena. Uh. ¡Hey! ¡Hakamatara! Haka matara! Hay que hacerle así oh, un arte, no, weón. No, no. El nano dijo que le iba a tallar entero. Mm. Ah, es paciente. Adelante, señor. Hey, no. Yo quiero ver al tío nano saltar esta weón. nano weón! Wu, <ríe> <risa> <todos> <todos> buena toquí, <Toki. todos> <todos> <todos> buena, buena, <todos> eso. Es No, Anthony, Anthony tiene manejo, tiene eso configuraciones se potenciaría, sí. Wow. <risa> Mi nombre es Germán Verhan, soy uno de los dos chicos del continente que vinieron acá a la isla a hacer un sendero de mountain bike. Nos contactó, nos contactó Nano jawa y Toki Araki. Vinimos básicamente a tratar de tirar para Real Deportes, darle un lugar a los chicos de Rapa Nui para que tengan su espacio para poder andar en bicicleta. Así que tiene, tiene realmente todo, tiene para todos los niveles, tiene para todo tipo de bicicleta, así que la idea es poder unir un poco más la isla con el continente. Y seguir tirando para arriba este hermoso deporte que nos ha enseñado tanto que es el mountain bike. Bicicleta de montaña. Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Ignacio Rojo. Eh, bueno, vengo desde Santiago para acá a la isla, invitado por Nano y la familia Araki. La verdad que ha sido una tremenda experiencia. Yo me dedico profesionalmente al mountain bike hace ya más de 15 años. ¿Qué está, qué está diciendo, señor? Estamos viendo el sol, la salida del sol acá en Terebaca con oh, Germán. Con el océano, las nubes, estratégicas. ¡Oh, yeah! Dano, ¿qué haces? Grabando un poco ¿Grabándote? Sí, algo <risa> Acaba de pasar el sofisticio entiendo, así que estamos viendo el sol volver a ¡Más más otra. Son las 8 de la mañana y están ¿Qué? haciendo una sesión de fotos los chiquillos en el Terebaca. En un lugar más helado que culo de pingüino Con un amanecer Uh, espectacular. Man. Ay, espera, ay, espera. Mira esos colores. Uh, uh, uh, uh. Estas son escenas bonitas en Rapa Nui. Cacha. ¿Toki cuánto tiempo llevas parchando esa Metrópolis? Como 20 minutos. No revisa el neumático, le está pasando lo mismo que a mí. Me estoy influenciando de ti. Tiene el síndrome del niño pinchado. Hey. De nuevo, vamos, arriba Guay Hop hop, sin pedalear, sin pedalear Eso estáis haciendo esto ¿Cierto? Cuando vayáis rápido Esto no lo vais a tener Porque va a estar avanzando muy rápido la rueda Entonces Los pies planos, peso centrado Te agacháis, te echáis para atrás Y de ahí partís hacia adelante Hey, no va a ver, grande. Estoy de la garra y el ritmo. Oh. ¿Y todo? Esta bicicleta sí es un juguete, güey. Bueno. Oh. <risa> no, me encantaría que la mía tuviese freno delantero. Ya no, no te toca. ir ah. para atrás? Y ahí le metí el rechazo. ¡Ay, llorando! Eso, cacarele. Uh. Eso, súper bien. 180, bueno. A un caballito y mira para atrás. ¡Ah, yo la hago! A ver. Con toda tu fuerza. Eso. Talento innato. Yo no soy el maestro del 180, pero es mirar para atrás con harta convicción y los hombros para atrás. Todo para atrás. Uh. Eso, uh. Buena cabros al coro <risa> igual si les faltan cascos cuando están en el cerro, por favor compártalos porque esa es la idea, ¿cachai? Proteger las cabezas de todos los que están acá. Qué pena irse, weón. 12D, dime que esa weón ventana, por favor. Está <risa> demasiado bonito. Tomámonos. Qué vale, bro. Que sí, estoy acá, compadre. Gracias por todo, weón. Los pop, pal, wall ride, todo, todo, todo. Hasta la próxima. Hasta ya se canción. abrió una puerta ya. Gracias, Nano. Vale. Valentina aquí voy. ¡Grande, Nano! ¡Bueno, mono! Guay. <risa> ¡Guay! Están todos invitados a que vengan a conocer la isla. Vengan a conocer la isla. Vengan, acabemos con los mitos urbanos. Vengan todos y conozcannos. Aquí estamos. Seamos un solo país, por favor.